Bueno chicos, eh, hoy vamos a estar hablando de bici bandido, que, bueno, nada, es... Elige que es ciclovía. Banco a, a, a bici bandido. No, no, no. No, no, no. Pero yo no banco a bici bandido. Yo no lo banco. Yeah. Yo lo bancaba. Pasado. Ya. Yeah. Para el que no sepa quién chota es bici bandido, bici bandido es un chabón que va en bici por la bicisenda y a cada persona o cada ser vivo y que haga sombra esté por la bicisenda, agarra como un, un, una bocina y empieza a tocarle y empieza a decirle ¡Asesino! ¡Asesino, hijo de puta! Abusador sexual. Bueno, no, no creo que le diga abusador sexual por estar en la bicicenda, pero algo parecido, como que va por ahí, como que le dice cosas sin sentido, en realidad. El chabón se hizo realmente famoso, no, en realidad famoso, tiene 150k de suscriptores en YouTube, se hizo famoso literalmente por hacer eso, ¿entendés? Por molestar a gente que realmente capaz que necesitaba pasar por la ciclovía, como autos tratando de estacionar o cosas así, ¿entendés? O autos tratando de doblar y él rompía recontra la repelota Porque pisaron la bicicenda. O la, o la ciclovía, Ando. no lo vi, estaba muy cerca. Esta es ciclovía, pa. esta es ciclovía, pero tenés que ir por el carril de los autos. Y no puedo meterte en la ciclovía, no puedo meterte en la ciclovía. Esto es para bici, pa es que no, vos tenés que ir por la, por la calle, vos tenés que ir por la calle, vos tenés que ir por allá con los autos. Realmente yo no lo banco en el sentido de que me rompe las pelotas el chabón, boludo Encima es un hijo de puta que bardea y hace todo Porque encima rompe autos, espejos, choca, ¿entendés? Solo porque están en la bicicenda, es un hijo de puta, boludo Esta es ciclovía, pa Esta es ciclovía, pero tenés que ir por la, el carril de los autos Y pero, no podés meterte en la ciclovía no la Pero para que entiendan realmente bien quién es Bici Bandido o cómo es Bici Bandido, Bici Bandido es como la feminista del video anterior. Que bueno, si no lo vieron, cuando termine este video vayan a verlo. Que se los voy a dejar por acá, acá. Oh como YouTuber, amigo Ya me siento YouTuber. Ya. Yeah. Bien, PC es como ella, que los dos usan como una lucha o un movimiento para sacar eh, réditos propios, ¿no? O como sacar cosas de ahí, como rascar cositas. Pero para su, su carrera o cosas así Entonces, En el caso de Bici Bandido Es tratar de eh, usar la lucha De que eh, no se usen las bicicendas Más que para bicis Pero solamente para sacar Visitas de su canal No porque realmente esté haciendo algo bueno Por los que andan en la, en la ciclovía Y todo eso Porque realmente con lo que hace Está haciendo que odien a los ciclistas Literalmente boludo No lo vi, no lo vi, no lo vi. de mierda. Qué bronca que me da este chabón, loco. Qué bronca que me da. Es un enfermo, boludo. Lo imbécil que puede ser este chabón es impresionante, boludo. Hay gente laburando, hay gente tratando de doblar, hay gente tratando de entrar a, a garage. Boludo, es un forro, boludo. Hola. Mira, James. ¿Eh? a correrlo! ¡Me está pisando! ¡Me quiere pisar! El FIA-1 me viene corriendo de el market para pisarme Acabo de doler ahí Bueno, guarda... muchachos no faltan de las cositas en medio ¿Por qué? El detalle que le pegaste un cadenazo, otro? Policía, policía, me quiero pegar, policía. Pues sí. Mobélico. Y sí, ¿cómo no te van a querer pegar si con todas las pelotudas que hace, hermano? ¿Cuántos años debes en este chabón? Eso es lo único que te pregunto. Hace cosas de nene teniendo cuántos? 50 años, 40 y pico de años, hermano. Por favor, por favor. Anda, toca una mina. Vamos a hacer una vaquita para que este chabón por... toque una mina, por favor. Ahora viene lo más heavy de todo y es que al chabón le hicieron un hilo en Twitter. Literalmente, amigo. Le acaban de hacer un hilo en Twitter, que la mina que lo hizo es la hermana y, y adjunta literalmente archivos, o sea, fotocopias de denuncia de esto que el otro, que bla bla bla, y que lo voy a ir comentando dentro de todo de a poquito, ¿no? Voy a mostrar todo porque primero una paja para editar y, y yo, por lo que estoy viendo, no le están dando mucho amor, así que ojo ahí, ¿eh? Abro hilo soy Sabrina Heidenreich, lamentablemente hermana del señor Christian el apellido. Tengo varias pruebas. cómo se muestran los videos rompiendo cosas. Así es en la vida diaria. No se arrepiente de nada, ¿querés más? Tengo varias denuncias en la Comisaría de la Mujer de el barrio Remedios de Escaladas. Partido de 3 de febrero y presentadas en el Juzgado de Paz de Casero. En el juzgado no me daban bola porque no me pegaba. Eso me respondían en el juzgado. Mi mamá también lo denunció. Mi hermana también. Incluso mi papá ya. Resignado, él no quería creer la mierda de hijo que tiene. Tengo varias pruebas. Acá está el certificado del cuerpo médico forense de las heridas que le hizo a mi tío, 78 años de edad en ese momento. Amigo, literalmente, más allá de toda la joda y todo el boludeo de que hay sí, barrera, que no sé qué, que esto, que el otro, literalmente se va a la mierda acá, amigo. El chabón no solo es así en los videos, sino con su propia familia. Realmente no, no podías esperar más que eso, ¿no? Del chabón ya así, así es en los videos. Porque literalmente busca pelea con gente que nada que ver o que capaz realmente no, no necesita, ¿entendés? Y el chabón lo hace igual, pero nada, qué sé yo, al final... Este será el fin del Hombre Araña. Mira nada, quería leer un poquito de Twitter, que nunca está mal, ya, nunca está mal de leer. Nada, es un hilo que le hicieron al chabón en sí, es como un hilo gigante donde recapturé esa pieza audiovisual tan hermosa que son los insultos en Twitter. Esto es una banda, amigo, esto es una banda. Tiene una pinta de que el papá lo usaba como bolsa de boxeo y abajo le pone Renzo. Como bolsa de leche lo usa. A mí me parece una banda, me parece un montón flaco. No, esto es lo más suave que le dijeron al chabón en Twitter, literalmente. Bueno, guardando lo que virgen también. El chabón dice: Lo que faltaba que este alérgico a la cotorra nos diga lo que tenemos que hacer. <risa> a la cotorra, amigo, hace cuánto que no escucho esa palabra, boludo. Este chabón debe tener como 50 años, literal. Este es el mejor comentario lejos que existe, literal. Que si alguien los atropelle, por favor, choquenlo con una bici y de paso le dan un tiro en la columna. <risa> Pará, flaco. Pará, para que le cierren el canal. Eso sí, para que deje de lucrar con los videos. Me parece que atropellalo con una visita además bueno, nada, y este es el video de Bici Bandido eh, Tremendo hijo de puta el chabón Fuera de joda, sin insultos de mentira ni nada El chabón realmente es un hijo de puta Es una mala persona, es una persona con maldad Porque como ya dije, el chabón no hace esto con, el fin, con, a, con un fin bueno Lo hace solamente para sacar rédito propio eh, Llenar su canal de visitas y así sacar guita y nada más Así que nada, este fue el video de hoy Ya van dos videos en la misma semana y yo no hago eso ¿eh? Así que ojo ahí, ojo ahí Ojo ahí, ya. Yeah. No, y bueno, ya está Ya se terminó el video. ¿Qué más esperas, hermano? Nos vemos. No retierna, va a empezar a salir más feo en mis videos. La voy a colgar acá del cuello. Así, no, no, mentira. Joda, yeah. ahora sí, chau.